con la presencia de José Manuel Cordero, de la Universidad de Extremadura, que es eh, un investigador eh, de un prestigio reconocido, eh, especialista en, en, en temas de eficiencia y productividad, en aplicación de múltiples técnicas en, en múltiples campos, eh, porque le conozco en aplicaciones de educación en temas económicos de toda índole. O sea que, eh, y hoy, en concreto, nos viene a hablar sobre municipios portugueses, eh, eficiencia y productividad tras las, las reformas producidas en este entorno, y nada, eh, agradecerte, agradecerte tu visita y agradecerle también la financiación a la Cátedra de Eficiencia y Productividad, patrocinada por el Santander. y Adelante. Muy bien, muchas gracias, Juan. Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia, en particular a, a nuestro rector que, que ha hecho un hueco hoy en la agenda para poder eh, eh, asistir. Por supuesto, también dar las gracias eh, bueno, al Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández por la invitación y a la Cátedra Santander también. Eh, y bueno, pues la verdad que es el segundo año que, que vengo a, a Elche, y, bueno, pues a, abriendo vías de colaboración con, con Juan Aparicio, con Jesús Pastor también. Eh, bueno, y, y es una oportunidad muy buena el poder venir aquí y discutir sobre temas que nos interesan. Estamos trabajando a veces en temas similares y el poder estar aquí una semana, comentar un poco eh, temas comunes, creo que siempre enriquece y conseguimos avanzar bastante en, en nuestros trabajos eh, conjuntos y no conjuntos, la verdad que, que se agradece mucho la oportunidad. Bueno, como ha dicho Juan, el trabajo que voy a presentar es, es una, básicamente es una aplicación, va a ser más, más práctico, eh, más aplicado que, que el caso anterior y eh, bueno pues lo que vamos a intentar es medir eficiencia y productividad de los municipios de Portugal después de una serie de reformas que se han producido y que ahora... Ir explicando, y bueno, pues eh, lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas porque las transparencias están en inglés, ya sabéis, todo economías de escala ya tenía preparadas de alguna presentación anterior, yo creo que se podrá eh, seguir bien. Bueno, ¿cuál es la idea de la presentación? Bueno, empezaré la presentación haciendo una introducción breve, inicialmente que justifique un poco el por qué eh, bueno, pues, nos hemos centrado en el estudio de estos municipios de Portugal, qué interés tiene el, el abordarlos, y lo que voy a presentar, bueno, pues son dos, dos papers eh, empíricos, dos aplicaciones. Eh, bueno, La primera es, es un trabajo que he realizado eh, con los profesores Juan Aparicio y Jesús Pastor y que ya está publicado en Applied Economics Letters y es bueno, pues un análisis de la productividad o el cambio de la productividad de esos eh, municipios portugueses en los últimos años, eh, en esas épocas de reformas, Quiero comentar. Y el segundo es un trabajo que eh, bueno, pues, he puesto ahí la referencia del documento de trabajo pero es un trabajo que está en evaluación ya en una revista eh, de alto impacto dentro del ámbito de la eh, investigación operativa que esperamos que pueda estar publicado eh, pronto y bueno pues eh, en ese caso vamos a utilizar eh, la técnica que ya se ha comentado previamente del eh, modelo condicional que revisaré muy brevemente, tampoco quiero volver a repetir lo que ha eh, explicado mi compañera Cristina. Es un trabajo que he realizado en colaboración con mis compañeros en la Universidad de Extremadura, Francisco Pedraje y Cristina Polo y un estudiante de doctorado en eh, Pisa Flores. Bien. Eh, bueno, La estructura de los trabajos que voy a presentar, más o menos son dos trabajos, la estructura va a ser la misma, explicar la metodología que vamos a utilizar en cada uno de ellos, los datos y las variables que hemos seleccionado, que en gran medida son similares y son complementarios, eh, los resultados que hemos obtenido en cada aplicación y unas breves conclusiones de cada uno de estos trabajos. Eh, bueno, Lo primero, ¿por qué alguien bueno, alguna vez que he presentado esto me bueno, ¿y ¿por qué esto de los municipios de Portugal? ¿por qué no estudiar los de España? Si eh, nos resulta más cercano. Bueno, pues o se dan una serie de circunstancias que hacen que el estudio del caso de Portugal sea muy interesante desde el punto de vista bueno, pues, de, académico, desde el punto de vista del eh, análisis empírico. Lo primero es que, eh, para empezar, en Portugal hay eh, un número de municipios mm, eh, bueno, más reducido en el sentido de que hay alrededor de 300 municipios, mientras que en España bueno, pues tenemos más de 8.000 y muy distintos entre sí, con tamaños muy distintos. En Portugal el número de municipios es más pequeño y son más parecidos entre sí. O sea, en cuanto a tamaños poblacionales, en cuanto a características, y es verdad que algunos son más, más grandes, bueno, sobre todo Lisboa, Porto, algunos eh, del Algarve, pero en general hay una mayor homogeneidad entre las unidades, todos ellos persiguen los mismos objetivos, eh, tienen más o menos los mismos instrumentos económicos, con alguna diferencia que iré comentando, y hay un gran margen de autonomía por parte de los decisores políticos, con lo cual, bueno, o sea, las circunstancias, este tipo de análisis que nos gustan a los economistas, es decir, bueno, analizar unidades homogéneas que persiguen un bien común, pues quién lo hace mejor que quién lo hace mejor con los recursos que tiene y con las decisiones que van tomando. Aparte, hay disponibles mucha información sobre estos municipios. Hay múltiples fuentes de información en Portugal, eh, bueno, pues de los resultados electorales, un montón de indicadores económicos y, demás, que muchas veces en España, por ejemplo, pues son difíciles de conseguir. Entonces, eso es una. De hecho, en España, eh, para irse a algunos datos sociodemográficos, hay que irse a instituciones privadas, como la Caixa, que es quien los recopila. En Portugal, todos son instituciones públicas, con lo cual uno tiene una seguridad de los datos con los que está trabajando, que vienen de una fuente eh, fiable y, y, y objetiva y que no, no tiene ningún eh, tipo de posible interés de recopilar información más sobre unos que sobre otros. Además de todo esto, estas características que se dan, bueno, pues el panorama de los municipios en Portugal. en los últimos eh, bueno, pues. 3, 4, 5 años. Ha sufrido cambios importantes. Es decir, bueno, pues eh, de todos es conocido que este país pues, se había sometido a un rescate financiero en el año 2011 Porque la situación de endeudamiento tanto del sector privado con el sector público era muy grave. Tuvieron que recurrir a esa ayuda financiera. Se llegó a un acuerdo con la Unión Europea, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional. Que a cambio de ese rescate financiero estableció una serie de requisitos de cambios estructurales que habrá que realizar en el conjunto de la economía y en particular en la estructura de la administración local. Entonces, bueno, pues esto ha dado lugar a múltiples reformas. Como vemos ahí, pues en cuestión de menos de dos años. ha habido ley, tres leyes distintas que han cambiado diferentes aspectos relativos a la financiación, a la estructura. de los municipios en este país. Eh, bueno, pues se han reducido las transferencias que estos municipios reciben. Se han establecido unos. se han endurecido mucho más los límites a la deuda, se han reducido eh, el número de funcionarios, esto que en España es algo que no se concibe, pues ahí se ha despedido al 10-12% al 10 12 de los trabajadores municipales, se les ha despedido y luego también se ha llevado a cabo una, una eh, medida bueno pues muy muy criticada en muchos casos por, por los ciudadanos y es que se ha reducido el número de las freguesías, que esta idea de freguesías lo comento muy brevemente, porque quizá a nosotros no nos suena, la idea de la freguesía es bueno, una especie de eh, entidad inferior al municipio que hay en Portugal, que en algunos casos en municipios grandes se refiere a barrios, pero que en municipios más pequeños... Bueno, está asociado, básicamente, con la idea muy antigua de tener una parroquia en cada municipio y que, en el caso de Portugal, de hecho, eh, hay cargos electos para cada mm, eh, freguesía, con lo cual el hecho de poder reducir el número ha supuesto un ahorro de cargos públicos y, bueno, pues esto le pasa que ha tenido mucha, mucho enfrentamiento por parte de la población porque hay mucha un sentimiento mucho de, de estar apegados a esas freguesías, pero se han reducido pues de 4.300 aproximadamente que había, se ha reducido a 3.000, con lo cual hay una reforma importante. ¿Qué es lo que se ha argumentado para hacer estas reformas? Bueno, pues la idea que hay detrás de estas reformas es, bueno, pues reducir los costes y a priori pensar que si se reducen los costes, eh, se va a conseguir mejoras en términos de eficiencia y entonces eso es lo que nos preguntamos si realmente eh, se ha conseguido ese objetivo si con las medidas de reforma que se han tomado eh, bueno pues se ha conseguido eh, esas mejoras de eh, eficiencia que se perseguían por tanto bueno nos planteamos dos cuestiones básicas que planteamos o que queremos responder es bueno pues cómo han afectado esas reformas en términos de cambios en la eficiencia y la productividad y para eso bueno, pues lo que vamos a hacer es un análisis eh, bueno, pues del análise, eh, un análisis específico de la productividad y para ello vamos a utilizar el índice de Malquis Global y es el trabajo eh, eh, que voy a presentar en primer lugar eh, bueno, pues este índice de Malquis, pues, aunque lo voy a explicar casi eh, bueno, pues lo podía explicar mucho mejor que yo <risa> el autor que lo tenemos aquí entonces bueno, pues intentaré no, <risa> no estropear la explicación <risa> entonces, bueno, pues el índice Global que tiene una serie de características que luego comentaré o una serie de ventajas y bueno pues luego lo que vamos a hacer es eh, bueno pues en ese primer análisis solo vamos a tener en cuenta por así decirlo los inputs los outputs eh, de los municipios los recursos con los que cuentan y, y eh, bueno pues los servicios que van a proveer, pero no tenemos en cuenta en ese primer análisis bueno pues el entorno socioeconómico en el que los municipios están operando entonces eso es lo que vamos a hacer en el segundo análisis tratar de incorporar esa información para ver bueno pues si unos municipios están en un entorno eh, económico eh, peor eso puede afectar a, su, eh, a sus niveles de eficiencia bueno eso lo vamos a hacer con los modelos de eficiencia condicional que bueno se han explicado en la ponencia anterior y que bueno pues comentaré sobre todo la parte que no se ha explicado antes que es que se, cómo se puede explicar a priori o sea perdón a posteriori ese efecto de las diferentes variables bueno esa metodología pues como ya se ha dicho eh, fue desarrollado por Darayo y Sima en unos artículos del año 2005, 2007, pero nosotros vamos a hacer una, eh, vamos a aplicar una extensión posterior desarrollada por Mastro Marco y Simas que permite trabajar con datos de panel. Bueno, pues bueno, algunas otras cuestiones, ver un poco la evolución, ver que eh, si existen diferencias, esto nos parece relevante entre los municipios, entre, entre aquellos que tienen diferente tamaño. O cuestiones de estas morbosas que a veces gusta, que es que si los de los municipios de, eh, gobernados por partidos de derecha o de izquierda eso puede tener una influencia sobre la eficiencia, bueno, pues también vamos a explorar algo al respecto. Bueno, muy brevemente, ¿qué se ha hecho previamente? Antes de decir, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, pues básicamente los estudios previos que hay sobre eh, eficiencia de municipios, bueno, podemos distinguir dos líneas de investigación. Fundamentalmente, bueno, pues hay una línea que se centra en evaluar eh, eh, servicios públicos o servicios locales específicos de limpieza, policía, he pues, ahí bibliotecas, recogida de basuras, agua, etcétera. Hay muchísimos. Eh, y bueno, pues eh, el problema que nos planteamos cuando intentamos enfocar este tipo de análisis o que se plantean es que al no haber contabilidad de costes en el ámbito municipal es muy difícil asignar los inputs, es decir, los trabajadores. Bueno, en algún caso sí es posible, sobre todo en el servicio de recogida de basuras, en algún caso, pero otros tipos de eh, inputs o de gastos generales, son muy difíciles de asignar a una determinada función, porque las formas funcionales de la contabilidad, bueno, pues siempre está sujeta a críticas. Entonces, bueno, nuestro enfoque sigue la segunda línea, que es analizar la eh, eficiencia eh, de, global del municipio. Es decir, tomando todos los inputs con los que cuentan, básicamente trabajadores, todos sus gastos de capital y corrientes, bueno, pues los, todos los servicios que van a producir. Hay toda una línea. Eh, hay estudios de este tipo. Bueno, pues recientemente has, a, a, hemos mm, visto varias publicaciones con revisiones de la literatura. Podemos encontrar estudios en multitud de países. He puesto ahí algunos y, evidentemente, también ya los hay previos en Portugal. Los hay algunos por esas características de que hay disponibilidad de información y bueno, pues unidades homogéneas y demás. ¿Qué es lo que hace la mayoría de esos estudios? Bueno, pues la mayoría opta por técnicas no paramétricas, no todos, pero la mayoría técnicas más flexibles y la mayoría se refieren a un único año con lo cual aquí tenemos una primera aportación que nosotros bueno pues nos referimos a un periodo a un periodo eh, que como veremos es de seis años normalmente los inputs bueno pues como ya he avanzado pues están eh, fundamentalmente representados por el personal con el que se cuenta y con los gastos a veces se distingue entre corriente y de capital otras veces se, se juntan eh, y eh, los outputs básicamente son los servicios que se ofrece a la población. Vale, pues multitud, eh, hay multitud de eh, servicios distintos. Nosotros vamos a intentar gastar los más importantes. Y para los que no podemos gastarlo pues utilizaremos un pequeño truco que luego, que luego comentaré. Bueno, y solo algunos, algunos factores, o en algunos estudios, normalmente los más recientes, se explora eh, el posible efecto de esas variables exógenas, pero siempre a posteriori. Es decir, bueno, tenemos a unos a unos municipios que son más o menos eficientes, y decir, bueno, pues. Qué puede estar explicando eso, pero no se incorpora esa información para construir el índice. Bueno, pues esa es la, la aportación de nuestro segundo, el segundo paper que voy a presentar, es intentar incorporar esa información a la hora de construir los índices de eficiencia. Bueno, primer paper. Bueno, pues, eh, eh, este paper, eh, como he dicho, centrado en medir la productividad. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues, eh, aquí, bueno, pues es un trabajo que iniciamos precisamente pues el año pasado, por octubre del año pasado, tuve la oportunidad de venir a, a la Universidad Miguel Hernández al CIO, colaborar, estar discutiendo sobre este tema. Ya tenía la base de datos preparada y lo, lo comentamos eh, con Juan, con Jesús, la posibilidad de, de poder aplicar eh, eh, esta técnica. Y bueno, pues ya el, eh, los resultados los obtuvimos. Y como digo, ya el artículo incluso está publicado. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues eh, utilizar el eh, índice de Marcus Global aplicarlo a esta, a esta base de datos bueno, este índice bueno, pues en su desarrollo inicial permite distinguir el, habitual, distinguir entre los dos componentes que afectan a la productividad, el cambio tecnológico o el cambio el efecto Catch-up en mejoras o acercamiento a la frontera por parte de las unidades nosotros lo que hemos hecho es una extensión, ya incluso teniendo en cuenta un tercer elemento, un tercer componente que es la eficiencia de escala, con la idea de que hay municipios de diferente tamaño y podemos encontrar eh, cuestiones de escala eh, o posibles eh, efectos de escala. Bueno, pues en la operación bueno, pues ya conocida, el índice, bueno, pues valores mayores que uno, pues son mejoras en la productividad, eh, valores menores que uno, pues eh, eh, empeora la productividad. ¿Por qué utilizamos? El índice global de Malquist. Bueno, pues aparte de, de Jesús, lógicamente, pues es el, el autor y, y, y planteamos o consideramos que era eh, una buena opción, bueno, porque tiene una serie de propiedades que mejoran el, el, el, el índice de Malquist tradicional. ¿no? Pues eh, la posibilidad de eh, eh, tener circularidad, es decir, bueno, pues facilitar un poco la comparación entre diferentes periodos sin tener que unida, eh, identificar eh, un periodo como, como referencia, el poder tener una medida. Única, sin necesidad de calcular eh, medias geométricas, y eh, el hecho de que, bueno, pues evitamos posibles eh, problemas de infactibilidad a la hora de calcular bueno, pues determinados componentes del índice de productividad. Bueno, pues aplicamos, como digo, esa técnica a nuestra base de datos compuesta por 278 municipios. En realidad, en Portugal hay 308, pero hay 30 que hemos dejado fuera, que son los que pertenecen a. Eh, las islas de eh, Madeira y Azores, bueno, pues porque tienen características muy específicas, eh, también no proporcionan toda la información relevante, entonces, de hecho, incluso consultamos con algunos profesores en Portugal. Este trabajo lo presenté hace ya un año así en, en Portugal con eh, diferentes colegas de la Universidad de Algarve. Y bueno, me vino muy bien para recabar un poco un conocimiento de personas que conocen el sistema eh, municipal en Portugal y me recomendaron que era mejor dejarlo fuera porque podrían distorsionar el análisis. De hecho, inicialmente lo hicimos con los 308. Y casi todos, bueno, este análisis no, pero sí el otro con el modelo condicional, y muchos de ellos estaban en la frontera por el hecho de que bueno pues tenían eran outliers seguramente dentro de la distribución. Así que al final los dejamos fuera. El periodo análisis, seis años, de 2009 a 2014. ¿Por qué cogemos esos, esos años? Bueno, pues lo que hacemos es básicamente coger un periodo, un periodo electoral eh, completo que se inicia en 2009, hubo elecciones locales en el año 2009 y otras en el año 2013. Entonces, en esos años, 2012 y 2013, cuando se producen las reformas, nos gustaría eh, pues poderlo ampliar a muchos más años para poder ver el efecto de esas reformas, pero bueno, el último año para el que disponíamos de datos era 2014 y como vamos a ver ya se ve un poco ese efecto. ¿Qué variables hemos utilizado? Bueno, pues como output, como decía, pues utilizamos eh, indicadores de los ejercidos por los municipios en Portugal. Tenemos tres variables que representan los, seguramente tres de los, de los servicios más importantes, que son bueno, la construcción de edificaciones, las licencias urbanísticas, eh, eh, las toneladas de, eh, de residuos eh, recogidos y, eh, la, eh, y el agua, ¿vale? Tres servicios eh, municipales. Lógicamente, hay otros, muchos, hay otros muchos servicios, pero primero no había información sobre todos. Y también tenemos un problema, es que si metemos muchas variables, pues perdemos eh, bueno, discrecionalidad en el análisis. Tampoco podemos meter 8, 9, 10 outputs, porque entonces casi todas las unidades se nos situarían en la frontera. Bueno, pues entonces lo que hacemos es una técnica o una eh, práctica habitual en este tipo de estudios en el ámbito municipal, es utilizar la población como un proxy del resto de los, de los servicios. Es decir, cuanto más población, más servicios tendrás que ofrecer entonces bueno aunque no es en sí un output el, desde el punto de vista de que no se producen en ciudadanos evidentemente pero es una especie de proxy del resto de servicios que no podemos eh, incorporar eh, con variables eh, específicas bueno en cuanto a los inputs bueno pues lo que hemos hecho es el gasto en personal y eh, los gastos eh, de capital y corrientes juntos hemos probado o sea, es decir que los resultados se han hecho también con, eh, por separado incluso en vez de los gastos en personal eh, el personal, es decir, la, los trabajadores, y bueno, los resultados en general son bastante eh, similares. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues Lo que tenemos es bueno, pues que observamos que en los años posteriores a las elecciones, es decir, después del año 2009 y después del año 2013, es cuando se producen unas mayores, eh, un mayor aumento en la productividad. En estos años posteriores, bueno, pues se ha mantenido estable, incluso en el año 2013 ha habido una caída importante de la productividad. Entonces, eh, bueno, pues vemos que la mejora notable que se produce en 2000, de 2013 a 2014. Que bueno, que podemos teniendo en cuenta que en 2013 es cuando se producen la mayoría de las reformas, esa reducción que he comentado del número de freguesías, la reducción de los trabajadores también se produce eh, eh, a comienzos del año 2013. Bueno, pues se empiezan a ver los resultados, quizá aquí. Si analizamos los diferentes componentes, bueno, pues vemos que eh, bueno, pues en el caso de la última, eh, del último periodo, pues vemos que hay una, eh, eh, un cambio tecnológico, es decir, hay una intuición de que realmente las reformas han generado mejoras en la productividad de los municipios. ¿vale? También vemos eh, mejoras aquí del año 2000, eh, de 2011 al 2012, pero que eh, no se reflejan tanto en el término global porque se producen eh, bueno pues un descenso de, eh, del efecto catching up y de la eficiencia de escala escala bueno, pues básicamente este gráfico nos da viene a dar la misma información pues bueno pues el gran, eh, la gran mejora que se produce en el último año como digo después de las reformas fundamentalmente impulsado por ese eh, cambio tecnológico esto nos parece relevante es decir bueno todos los municipios no son iguales o sea, ha pasado lo mismo en todos los municipios lo que hemos hecho ha sido distinguir dentro de los municipios entre municipios como vemos aquí, de más de 100.000 habitantes, entre 20 y 100.000 y menos de 20.000, para ver un poco qué ha ocurrido con los diferentes tamaños municipales. Bueno, lo que podemos ver es que los municipios pequeños y medianos son los que han experimentado un mayor crecimiento en ese eh, último año, 2013 a 2014. Y como vemos... Los grandes en ese último año, a partir de las reformas, han tenido una pérdida importante de la eficiencia de. Eh, perdón, de eh, sí, en términos de eficiencia, de alejamiento de la frontera. Entonces, a pesar de que crecen en términos de eh, avance tecnológico y que son los que tienen una mayor eficiencia de escala, algo que es lógico porque son los que tienen más tamaño, pues no son los que tienen una mayor eh, productividad, precisamente porque les lastra esa pérdida en términos de, eh, de eh, eficiencia. Bueno, por tanto. La conclusión, por así decirlo, o una conclusión inicial que sacamos a partir de aquí, bueno, es que en principio podemos pensar que las reformas que se han introducido, lógicamente con todas las cautelas posibles, en el sentido de que solo estamos analizando un año posterior o un año y medio posterior a que se introdujeran esas reformas, pero parece que sí que han tenido un efecto positivo y que ese efecto positivo ha sido mayor en los municipios eh, pequeños y medianos, más que en los grandes que, como hemos visto, pues, han tenido eh, un empeoramiento de suficiencia técnica. ¿Cuál es la limitación de este análisis? Pues, pues que en este análisis no estamos teniendo en cuenta el contexto económico, socioeconómico en el que están operando esos municipios. Y eso precisamente es lo que vamos a intentar hacer en este segundo eh, análisis empírico, bueno, en el que ya el enfoque pues, es, se basa en incorporar esa información de contexto económico. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho en la medida de estudios previos? Bueno, pues como decía antes, bueno, pues tratar de explicar a posteriori, hacer un análisis sin tenerlo en cuenta y a posteriori decir qué variables contextuales o socioeconómicas están afectando al resultado o a la eficiencia de los municipios. Normalmente esa regresión bueno, pues suele hacerse con un TOBIT o con mínimos cuadros ordinarios y el problema, bueno ya métodos más sofisticados, eh, pues utilizan eh, regresiones truncadas aplicando los algoritmos desarrollados por Leopold Simar y Paul Wilson en el año 2007 y bueno, pues en cualquier caso, como se ha comentado antes, el problema es que calculamos unos índices de eficiencia iniciales sin tener en cuenta esa influencia de las variables exógenas, con lo cual estamos asumiendo implícitamente que las variables exógenas no afectan a la forma de las fronteras. El problema de la separabilidad que antes se ha comentado y que tampoco quiero insistir más en él. Y bueno, lo que vamos a intentar nosotros es intentar evitar ese problema utilizando un modelo eh, condicional no paramétrico incorporar esas variables exógenas a la construcción de los propios índices de eficiencia. Bueno, La formulación ya se ha presentado en el eh, trabajo anterior, básicamente pues, una, eh, bueno, pues, tratar de representar eh, el proceso productivo a través de una función probabilística en el que bueno, pues, puedes pasar a una estimación empírica utilizando pues, diferentes estimadores. En este trabajo hemos optado por el, el DEA, pero podríamos haber utilizado por FDH o por, eh, o por fronteras parciales o incluso funciones direccionales, pero bueno, en este caso hemos utilizado el DEA eh, y lo que hemos hecho, lo, eh, eh, la aportación respecto a lo que se ha presentado antes, que antes no se ha dicho porque, eh, bueno, lógicamente antes teníamos solo datos de un, de un periodo. En este caso, como tenemos un panel, lo que hacemos es condicionar el análisis eh, a que eh, hay diferentes periodos y entonces lo que hacemos es, bueno, pues comparar con unidades eh, que estén en el mismo periodo, de tal manera que condicionamos esa función, eh, esa función de supervivencia o esa función eh, de probabilidad conjunta, perdón, a, eh, al término del de, eh, tiempo, de tal manera que eh, condicionamos ese resultado y también metemos las variables exógenas, de tal manera que al final lo que tratamos de estimar es esta función en la que hay dos condicionantes que son el tiempo y las variables exógenas que vamos a incorporar, esas variables de contexto económico. Con lo cual cambia la función a estimar. Y bueno, pues como se ha dicho, pues aquí la, lo, lo que tiene más dificultad es la estimación eh, de esa función de supervivencia. Eh, tenemos que estimar pues a través de funciones kernel no paramétricas eh, esos parámetros, eh, van, esas bandwidth o anchos de banda para saber con qué. Eh, eh, eh, con qué ancho de banda o con qué eh, características de esas variables exógenas o temporales nos vamos a comparar. Y bueno, para eso, pues aunque hay diferentes métodos, pues siguiendo el mismo criterio que, que se ha seguido en el trabajo anterior, pues utilizamos el criterio eh, o el método propuesto por Badin y otros en el año 2010 de eh, bueno, pues un proceso de eh, validación cruzada a través de mínimos cuadrados ordinarios, que además, bueno, pues nos permite, eh, esa técnica nos permite asignar parámetros muy elevados, a variables que no tienen influencia, de tal manera que las variables que no tienen influencia sobre eh, el, el resultado o sobre la eficiencia van a quedar fuera, es decir, nos vamos a comparar con todas las unidades, porque esa variable no consideramos que tiene una, un efecto significativo sobre eh, la eficiencia, en este caso, de los municipios. ¿Qué nos permite además esta técnica? Bueno, pues a posteriori también nos permite evaluar el efecto que tienen esas variables condicionales sobre... Eh, primero, sobre posibles saltos en la frontera, es decir, que nos permite tener en cuenta ese posible cambio tecnológico que se puede producir a lo largo de los eh, años. Simplemente lo que hacemos es un ratio entre eh, la medida condicional y la no condicional y bueno, pues a través de una regresión no paramétrica vemos si eh, el efecto es eh, positivo o negativo, simplemente representándolo eh, bueno, pues, eh, en una representándonos en un, en, un, en un box plot y ya está. Simplemente vemos un poco la evolución positiva o negativa. Como nosotros en nuestro análisis utilizamos eh, un enfoque de eh, minimización de input, pues una tendencia hacia arriba eh, significa un efecto negativo y una tendencia hacia abajo un, un, un eh, efecto positivo. También podemos calcular el efecto sobre la propia distribución de las ineficiencias. Eso lo que nos obliga es a calcular eh, una medida eh, bueno, pues eh, parcial, una frontera parcial de orden alfa. Nosotros utilizamos la mediana, el valor eh, de alfa igual a 0,5, y de esa manera, calculando también el ratio, podemos ver el efecto de esas variables exógenas y del tiempo sobre las ineficiencias. Y por último, también la técnica nos permite ver si el efecto de esas variables exógenas es significativo o no, pues utilizando eh, bueno, pues, el test eh, propuesto por Racing en el año 97. Bueno, pues, ¿qué es lo que hemos hecho? La aplicación presenta los resultados. Bueno, pues Los datos son prácticamente los mismos, no los voy a repetir, los años son los mismos y lo único que incorporamos aquí pues son esas variables exógenas que antes no teníamos. Variables de todo tipo, es decir, de tipo demográfico, la densidad de población o que esté en, una, en una, el municipio esté en la costa. Esto es una variable no solo demográfica sino también económica, porque los municipios de la costa bueno, pues generan más recursos con el tema de turismo y demás. Tienen una serie de impuestos específicos asociados al turismo que le permiten generar más recursos eh, tributarios. Eh, variables económicas, bueno, pues tratar de aproximar. No tenemos el dato de PIB municipal, entonces, o de renta municipal, y lo intentamos aproximar a través del salario medio eh, de, de los ciudadanos, eh, aproximar esa renta relativa, la tasa de desempleo y luego variables que consideramos relevantes porque han formado parte de esas reformas, es decir, la, el número de las freguesías, que como digo, hubo un cambio importante en el año 2013 se redujeron notablemente los niveles de deuda, donde se establecieron unos límites mucho más restrictivos a partir del año 2012, para ver si eso ha afectado y vemos esas variables dummy de, de si gobierna un partido de izquierda o un partido de derecha si eso puede tener influencia sobre los resultados Bueno, presento dos modelos, en realidad nos interesa el modelo condicional pero como tenemos que calcular el incondicional para luego hacer los ratios bueno pues presentamos aquí los dos los resultados lo no que nos dicen es, primero, es que eh, las eficiencias o las unidades eficientes con uno y con otro modelo son muy similares, incluso la correlación es alta, con lo cual una intuición es que las variables contextuales en principio no parecen tener una influencia muy relevante, en el sentido de que tampoco cambian mucho la distribución. De hecho, si vemos aquí si tenemos en cuenta variables exógenas o no, pues tampoco cambia demasiado. Si sí es verdad que cuando las tenemos en cuenta... Se ve, bueno, cuando no las tenemos en cuenta, la evolución es mucho más estable y cuando las tenemos en cuenta vemos este, esta mejora evidente en el, del año 2013-2014 que ya veíamos en el caso anterior cuando eh, utilizamos medidas de productividad. Esto también, el tema de di diferenciar los municipios eh, según tamaño, Bueno, pues aquí también encontramos una diferencia importante y es que si nos fijamos, si no tenemos en cuenta las variables exógenas, vemos, bueno, en cualquier caso las, los municipios más grandes son los más eficientes. Pero las diferencias son muy pequeñas con los medianos y con los pequeños en un modelo que no tiene en cuenta las exógenas. Mientras que si tenemos en cuenta las exógenas, las diferencias son mucho más relevantes. Con lo cual, un poco la intuición que tenemos es que cuando nosotros estamos haciendo un análisis no tenemos en cuenta el contexto socioeconómico, estamos, por así decirlo, perjudicando a aquellos municipios que están en un contexto peor, que tienen menos posibilidades de generar recursos tributarios, que dependen mucho más de las transferencias del Estado central. Bueno, pues esto, metiendo en el análisis las variables contextuales, bueno, pues ya lo podemos tener en cuenta. Esta sería bueno, pues, la evolución de eh, los municipios de mayor tamaño eh, bueno, y de mediano y, y pequeño. Vemos que eso ya lo apreciamos antes, pues que los municipios grandes, eh, bueno, pues en los últimos. Van, tienen una tendencia hacia abajo. Y aquí lo vemos todavía más: que los niveles de eficiencia de los municipios de mayor tamaño tienden hacia abajo, mientras que los municipios más pequeños, eh, en el último año, 2013 a 2014, pues convergen mucho más. O sea que, también la intuición aquí, aunque aquí no estamos hablando de productividad, es decir, estamos hablando solamente de medir eficiencia, la intuición es que hay un acercamiento de los pequeños a los grandes, con lo cual la intuición es que esas medidas de reforma que se han introducido han beneficiado más o, o han tenido un efecto más, más relevante sobre los municipios de menor tamaño. Y por último, ver qué variables exógenas eh, influyen, bueno, pues las variables... Eh, socio demográficas y económicas no parecen tener influencia pero sí estas dos que es lo que esperábamos que son las que se han producido cambios eh, en los niveles de deuda ha habido cambios importantes con la restricción de la normativa y en la reducción del número de eh, freguesías también el tema de eh, o el hecho de que esté eh, el municipio situado en la costa cuestiones relacionadas fundamentalmente con el turismo y por último bueno pues hemos preparado estas gráficas que es un poco la representación de ese análisis, de ver cómo afectan las variables que nos salen significativas lógicamente la de la costa no la hemos metido porque es una variable dummy y no tenía sentido representarla porque todos los años bueno, la de la de costa no que sea una variable dummy sino que todos los años el municipio que está en la costa, pues está en la costa no va a cambiar evidentemente, entonces eso no lo hemos representado en este caso sí y vemos bueno pues el efecto en forma de U de, eh, de las freguesías tiene el efecto es positivo hasta un valor aproximadamente de 30 con lo cual los municipios que ya tienen un número de frecuencias muy altas, bueno, pues eh, en, los términos de, en términos de eficiencia pues están en una peor situación o han tenido una, una evolución peor. Eh, aquí se aprecia, si vemos del año 2013 a 2014, vemos una caída de eh, la distribución de las ineficiencias. Una caída significa un efecto positivo. Recuerdo que al estar en minimización de input, una influencia hacia abajo significa mejoras en términos de eficiencia. Y bueno, pues en el caso de la deuda, el efecto es el contrario. Bueno, perdón, aquí el efecto. Es, es negativo y eh, sobre la distribución de eficiencia sería positivo. Bueno, pues las conclusiones, con una técnica distinta, entrarían y en la misma línea. Es decir, que parece que las reformas han afectado eh, esas últimas reformas en el último periodo, más a los municipios pequeños y a los medianos que a los grandes. ¿vale? Eh, lógicamente, una, y esto vale para todo, bueno, pues. Cuidado y cierta cautela a la hora de interpretar los análisis, pues por eso, porque ha pasado muy poco tiempo. Yo creo que esto lo que tendríamos cuando nos hagamos de datos, repetir análisis, eh, pueden copiar hasta 2016, 2017, porque claro, las reformas lógicamente no se ven en un solo año. Eh, las reformas se supone que se podrán ver. Pero si sí es verdad que el hecho de que haya un, un año electoral, 2013, siempre suele ocurrir, que después de año electoral es cuando se toman más decisiones, normalmente, toda la teoría... Eh, eh, económica que hay al respecto, las decisiones se toman justo cuando el, el partido entra en el gobierno. Entonces, pues, parece que sí se ha conseguido una mejora en términos de eficiencia y productividad, sobre todo, repito, en los municipios de menor tamaño en Portugal. Bueno, pues nada, gracias por, por su atención y espero que le haya resultado interesante y dudas, cuestiones, pues nada. No. ¿Alguna pregunta? Pues yo te quería hacer dos preguntas. Una es terminológica. El término se freguesía, en castellano sería pedanía. A ver, yo lo traduciría como pedanía, pero no es exactamente lo mismo porque una pedanía, aquí, bueno, es verdad que la pedanía, pero la pedanía no tiene eh, concejales, no tiene cargos electos en Tienes España. Estructuras, ¿sí? Tiene estructuras, pero no tiene cargos electos, ¿no? Electos no. Pero electos, son, no. son nombrados a embajadores y son administradores. Sí, pero... pero que se les, se les paga. Se les paga. O sea que si quitarse pedanía, ahorrarías. Sí, sí, sí, pero yo creo que las pedanías, la importancia que tienen las pedanías en, en España, normalmente las pedanías hay, sobre todo en, en municipios grandes, las cercanías de los municipios grandes. En, en Portugal hay freguesías prácticamente en todos los municipios, incluso un municipio, que, a pesar no hay municipios de 100 habitantes o de 200 habitantes como hay aquí, el más pequeño me parece que tiene 2.000, 2.000 y pico, y la mayoría son superiores a 5.000. Un municipio de 4.000 o 5.000 habitantes a lo mejor tiene 30, 40 freguesías. O sea que es algo que yo no lo traduciría como las pedanías de aquí porque exactamente no es lo mismo. Yo aquí veo la pedanía pues alrededor de una ciudad grande, sí que hay esas pedanías municipios pequeños que por su propio tamaño, aprovechamiento de economías de escala y demás, no les merece la pena esa independencia pero que básicamente forman parte, de hecho forman parte cuando uno contabiliza a la población pues las incluye, ¿no? Yo no creo que sea exactamente lo mismo, es similar, pero no traduciría. Pero sobre todo, una, una freguesía no. podría estar dentro del, del propio municipio. Claro, no, no, es que está dentro del propio municipio, es que es como una distribución dentro o sea, del. Sea, así como aquí, geográficamente, cuando uno habla de pedanía, está pensando siempre en algún núcleo que está, está del alejado del centro. Sí, no, no, aquí puede estar dentro del propio, dentro del mismo municipio, eh, determinados barrios pueden considerarse freguesías. Pues son barrios de los alrededores, de los suburbios, o pueden ser también del centro? Yo creo, allá me pilla el hecho, pero normalmente creo que son eh, no son del centro, creo que son también más alejados, sí, sí, creo que sí. Pero es la idea, yo esto lo comenté con esta estudiante de doctorado, que es portuguesa, que es a la que le llevo la tesis, también este concepto y tal, y ella me dice que es, que, que, que es esa idea de bueno, pues, cuestiones tradicionales, de es lo que está alrededor de la parroquia, de, o sea, como en un... Eh, en los barrios, ¿no? pues eh, alrededor de posibles iglesias que hay en los barrios, pues ahí se asocia, aunque no sea algo puramente religioso, porque es administrativo, pero esa es la idea tradicional que había y que ha permanecido después de las múltiples reformas que ha habido en años siguientes. Y realmente, claro, cuando se habla de reducir el número de municipios, en Portugal no tiene mucho sentido reducir el número de municipios, el número de municipios de Portugal está en la línea de los que hay en los países nórdicos, un tamaño razonable, ¿no? aquí en España, bueno ya sabemos en España cuando se habla de reducir tamaño de municipios, toda la. nadie quiere renunciar a esa identidad local de los municipios en España y juntarse con el de al lado, a pesar de que pues, puedas conseguir mejoras en términos de Economías de escala y demás, y nadie quiere, quiere reducir cuando hay tres municipios que hay cosas que no tienen mucho sentido: no municipios de 15, 20 habitantes, que en Castilla y León haya 2.500 municipios y que el 90% no lleguen a 1.000 habitantes, pues ese tipo de cosas eh, en Portugal no existe. Entonces, el número de municipios no tenía sentido reducirlo, pero sí se ha reducido el tem eh, lo de las freguesías y bueno pues eh, pues en principio parece que, que, que sí que se ha conseguido algo también se ha hecho eh, en Grecia en todos los países donde ha habido rescate financiero en Grecia también se ha reducido mucho el número el número de municipios creo que en Italia también sin rescate pero también en Italia ha habido las medidas también de reducir eh, términos municipales ¿Sí? Oye, y la segunda la segunda pregunta ya acabó eh respecto al, al modelo este que habéis utilizado para incorporar ¿Exógena? las, los rayos exógenas... Uh -huh. exógenas... Eh, bueno, yo no conozco ese modelo, pero eh, lo que me ha chocado son los resultados, porque van en dirección contraria sí. a lo sí. que pasa con el los días. Sí. Y te aseguro que le hemos dado todas las. O sea, lo hemos comentado muchas veces y el artículo lo tenemos en, el, en. O sea, tengo casi todo lo, todo lo que nos han preguntado en la evaluación que tenemos del artículo. Lo tenemos medio resuelto, pero eso realmente, desde o sea, mi punto de vista, claro, y, y yo. Eh, los cálculos los ha hecho Cristina y, y se lo he dicho muchas veces, digo, hay que repasarlo porque la intuición es que si te, estás re, si te estás condicionando el modelo y estás reduciendo el número de unidades con las que te comparas, debería salir un valor superior del índice. Eh, condicional eh, y, y es algo que no sé si hay algo que se nos está escapando a la hora de minimizar maximizar o que no le estamos no sé no sé cuál es el problema pero también eh, la intuición yo tengo también la misma exactamente que, que debería salir un, un valor superior y no, no te sé contestar porque <ríe> y te aseguro que llevo dándole muchas vueltas ¿eh? pero, pero no sé el por, qué, el por qué porque en todos los análisis que hemos hecho en los que ha presentado antes en, en, con datos generados y en todas las aplicaciones empíricas que hemos realizado como ha dicho Juan, ya, ya van unas cuantas en el ámbito sanitario, municipal, educativo y demás siempre el modelo condicional sale índices superiores que el modelo condicional Yo he, he mirado y si sí es verdad que he encontrado un trabajo en el que utilizan esta metodología adaptada al tiempo en el que sale eso un valor más bajo pero desde mi punto de vista, lo del tiempo no debería afectar porque también está condicionando entonces mmm, sigo dándole vueltas a por qué puede, porque eso, porque la intuición también me dice lo mismo Muy bien, gracias, gracias. Una pregunta que, sí, Juan. Como, que has comentado ahora esta, la parte metodológica del segundo trabajo, la incorporación de, del tiempo, eso entonces no es vuestro o si es vuestro es decir, incorporar el tiempo además a todo lo que tengo que aporte Aportación no es no, no, es una aportación. Es El, el trabajo original es, eh, es un trabajo de, de, de Marco y Simar, de 2015, para universidades italianas, que lo desarrollan ellos. Sí. Lo que pasa es que es verdad, seguramente, porque, porque es muy reciente, que hay muy pocas aplicaciones que, que, que incorporen el tiempo de desenfoque, pero he visto algunas publicadas, pero, pero muy pocas. Pero no, no lo hemos desarrollado nosotros. ¿Habéis medido ¿no? solo eficiencia? Sí, claro. Pero, pero no estoy cerca de medir productividad, basta cambiar el T al condicionarlo a, a... Si tú quieres medir una unidad que está en T1 con respecto a la tecnología en T2, ¿no basta cambiar el tiempo a T2 o algo así? O? Sí, claro, la idea, la idea realmente, si estamos metiendo T, sí que estamos de alguna manera... Eh, claro, si comparamos una con otra, de hecho aquí lo que estoy diciendo es que el efecto del condicional respecto al no, con, no condicional Sí, que estamos viendo la posibilidad de que haya cambios en la frontera de producción, con lo cual implícitamente estamos teniendo en cuenta cuestiones de productividad al sí. variar uno con respecto a otro, porque eh, realmente en el momento en que esa variable aparece como condicional y calculamos. En esas fórmulas no aparecen dos tiempos, ¿no? T1, T2, sí, sí, sí, sí, pero, pero aquí. Lo es que digamos, con T1? Con sí, T2. hacer el ratio, vale, hacer el ratio como lo tenemos. Sí, sí, sí, sí. sí. Sí, sí, lo puedo. aparece, da la sensación de que un poco, lo tenéis, no me Sí, es simplemente lo que lo usted que está diciendo es que cojamos el de 2010 con 2009, hagamos el, la diferencia y... Sí, claro. Uh -huh. O, por ejemplo, ¿puedes fijar un periodo de tiempo con base? Sí, claro, porque base sería el... T1, por ejemplo, pero tienes una unidad observada en T1 y en T2... Pero uh -huh. tú puedes hacer estos cálculos para esa unidad, o sea, va en T1 y T2, donde fijas T a T1. A T1, no? ¿Y, a y por comparación. ¿Y ese ratio ¿Es un mantis? Sí, sí, sí, claro, claro. Pero claro. periodo va a ser T2. Sí, sí, sí. Y luego, sí. Sí, sí, exactamente. O sea, que sí, sí, sí, sí, sí. Por extensión tendría. No lo hemos hecho, sí, sí, pero lo podría, lo podría, lo podría ver. O sea, simplemente serían los índices que tenemos por ir calculando. Sí. sí, sí, sí. Sí, es verdad, sí, sí. Lo miraremos para ver si, si realmente estamos... ¿Estaríamos haciendo eso? Yo creo que sí. Creo que sí, que tomando un año como referencia, sí, podríamos hacerlo. Pero sí sí, sí, sí, sí. No, no, no. Yo creo que sí. Sí. En la diapositiva donde ha sacado los cuatro gráficos, donde hablábamos de los cuatro los gráficos, ¿los cuatro gráficos, el primero o el segundo? Al final, casi al, final, al final, ¿ha hecho una aclaración? Aquí. No, un poquito más Ah, sí. ¿Has hecho una aclaración y has dicho que no has introducido o no has tenido en cuenta los municipios de la costa? No, que no. Sí. Para el tipo de análisis. No, no, no, no, exactamente eso no. Que no hemos hecho un análisis específico, porque aquí lo que estamos viendo es el efecto de cómo ha cambiado a lo largo del tiempo una variable. Entonces, hacer un análisis, por lo menos en tres dimensiones, con una variable que no cambia en los seis años digo que no hemos hecho un gráfico para presentar el efecto eh, temporal de la evolución de esos municipios, no que esos municipios los hayamos dejado fuera de análisis, aquí están todos los municipios, pero que de las variables que no salen significativas, que son tres, no tenía sentido ver un análisis temporal de una variable que lógicamente no cambia con el tiempo, el municipio que está en la costa no, no va a variar, por eso esos gráficos no, no los hemos hecho, simplemente eso, pero están todos los municipios incluidos en el análisis y luego otra cosa sí. no sé si me lo he perdido o no, no pues eh, estaba comentando de que los municipios más pequeñitos habían experimentado un mayor progreso un mayor optimización con las medidas que habían aportado ¿no? uh -huh. más que lo que grandes uh -huh. qué, qué tipo de medidas? sobre todo inyección económica supongo no no inyección de... económica no el, el tema de que seguramente las medidas que básicamente ha sido reducir trabajadores, eh, reducir niveles de deuda y reducir nivel, número de, de freguesías han sido fundamentalmente las medidas. El efecto a lo mejor en un municipio de mayor tamaño, en su presupuesto, aunque le haya, eh, seguramente aunque le haya reducido el presupuesto porque tiene menores costes, eh, eh, también ha reducido su, pro, su, su output eh, y por tanto... No ha mejorado en términos de eficiencia, mientras que los municipios pequeños también, o, o ha sido la reducción mayor y por tanto en términos relativos ha mejorado más, o han conseguido mantener los niveles de outputs a pesar de esa, de esa reducción. En la explicación exactamente no tendría que ver las ponderaciones de cada, de cada unidad, pero la idea es que esa reducción que se ha producido en principio en todos los municipios, el efecto sobre la eficiencia ha sido mayor sobre unos que sobre otros. Vale. ¿Eh? Bueno, está el tiempo la pregunta. interesante. ¿No bueno, pregunta más? Pues bueno, nada, muchas gracias. gracias